La ansiedad es uno de los problemas más habituales en las personas y la ansiedad es el tema del que vamos a hablar hoy. Y para hablar de ansiedad tenemos con nosotros a una invitada, una persona que se ha puesto en contacto conmigo para decirme que quería compartir su testimonio y vamos a preguntarle cuándo comenzó su ansiedad, cómo se fue desarrollando en el tiempo, qué síntomas tiene en la actualidad y... Eh, cómo los ha tratado y qué resultados le ha dado este tratamiento. Pero antes de empezar esta entrevista, quiero anunciaros que haya salido por fin mi libro Las 10 claves del bienestar. Lo tenéis ya a la venta en la página web clavesdelbienestar.com. Lo podéis encontrar en Amazon también. y Está en formato papel y en formato digital, por si os puede interesar. Y ahora sí, vamos a comenzar con esta entrevista en la que vamos a hablar de ansiedad. Tenemos con nosotros a Juliana León. Hola Juliana. Hola. Muchísimas gracias por haberte puesto en contacto conmigo eh, para compartir tu testimonio. Eh, me decías en tu correo electrónico que querías hablar de temas vinculados con la ansiedad, el pánico y, y el miedo. Pero antes de nada, háblanos un poco de ti, Juliana. ¿En qué parte del mundo te encuentras? Colombia, Cali. Estupendo, muy bien. ¿Y qué edad tienes? 28 años. ¿Cuándo empezó en tu vida, Juliana, esta situación vinculada con el pánico, la ansiedad, el miedo? ¿Cuándo comenzó? Hace como tres meses empezó. Uh -huh. ¿Y pues qué sucedió salí, en ese momento? Salí de trabajar, me monté a la, un ascensor, me volteé contra el espejo del ascensor, y no sé, cuando me volteé otra vez contra la puerta, sentí un calor, algo como extraño, como si me estuviera desvaneciendo. Y empecé a tocar, a decir, auxilio, auxilio, auxilio. Y se abrió uno las puertas del sol y estaba ahí mismo donde me monté. Entonces salí corriendo y corrí, corrí. Iba bajando la grasa y sentí la misma sensación, pero yo seguí normal. Yo dije, no, de pronto es el susto por haberme quedado enterrada. Y normal. Y como a los, digamos, a los 22 días, me monté en un transporte público y me dio la misma sensación. Iba escuchando música y en cierto lugar llegué y me dio la misma sensación. Entonces yo pensé, no, me estoy muriendo. Yo dije así. Y yo decía, ay Dios, no me quiero morir todavía, no me quiero morir, no me quiero morir. a lo que yo pensaba. Y entonces me bajé en cierto paz y, y compré una botella de agua, pero me puse pálida, fría, y yo le decía, los iban conmigo no me dejen morir, no me dejen morir, ayúdenme, ayúdenme. Bueno, llegamos a, a mi destino, entonces me llevaron para el hospital y me tomaron los signos vitales, pero todo estaba bien. Y entonces me, me sentaron en una camilla, pero en un lugar como cerrado, y yo les decía, no, no cierren la puerta, no cierren la puerta, y salí corriendo y me cogieron. Y entonces yo decía, ayúdenme, no me, no me dejen morir, no me dejen morir, decía yo. Entonces me aplicaron un calmante y me quedé dormida. Bueno, y entonces de ahí, salí, me, mi mamá me sacó del hospital porque me iban a mandar para el psiquiatra un mes. Me iban a mandar. Entonces mamá dijo que no y que no y bueno, le dieron la autorización y salí. Después nos montamos otra vez a un transporte público y me dio la misma sensación y me metieron otra vez a otra clínica pero me tomaron los signos vitales y todo estaba bien. Y después otra vez me metieron a otra clínica y también los signos vitales, todo estaba bien. Y entonces yo decía, pero ¿qué es lo que me está pasando? Yo decía, me voy a morir, me voy a morir, porque era la sensación mía. Me voy a morir, me voy a morir. Y pues yo no dormía, en esa noche no dormí, toda la noche me la pasé en vela. Así fueron noche tras noche, en vela, en vela. Y entonces yo decía, me voy a morir, me voy a morir, era lo único que me, yo pensaba. Y me llevaron a muchas partes y todo estaba bien. Ya me hicieron exámenes de la cabeza porque me prendió un dolor de cabeza que me daba, yo decía, me voy a morir, me voy a morir, porque era pues mi sensación. Y después ya me empezaron a dar como taticardias, se, estaba quieta y se me aceleraba el corazón de un momento a otro, y yo salía corriendo porque eso era lo primero que yo hacía, salí corriendo. Y pues entonces me hicieron examen del corazón, me hicieron dos, todos dos estaban bien, que salió una pequeña taticardia, pero no, no era nada del otro mundo. Pero yo, bueno, todavía sigo con la misma sensación que me voy a morir. De ahí ya ni salía a la calle, no volví ni a trabajar porque me da miedo salir a la calle, estar sola, dormir sola, porque yo decía que me iba a morir. Bueno, todavía pienso que me voy a morir a veces. El miedo Bien. que tienes es, es que te mueras pero de, de un infarto, de un ataque al corazón o algo así, o que te vayas a morir de otra cosa totalmente diferente. No, pues sí, como yo a veces me tocó el corazón... Y él me palpita, me palpita, y yo me asusto y salgo corriendo, porque lo primero que yo hago es salir corriendo. Entonces, pues, mi esposo hacía un, pues, digamos, un empalme ahí, porque él, pues, me dice, cálmate, cálmate, no salgas corriendo, porque yo lo primero que hago es salir corriendo. Entonces, él me coge para que yo no salga corriendo. Y, pues, ya tanto yo como que he dicho, ay, pues, a la final todos nos vamos a morir, ¿no? De algún modo todos nos vamos a morir, pero de todas maneras yo sigo sintiendo la misma sensación a veces ni duermo porque tengo muchas pesadillas la otra vez me fui para donde mi mamá, y entonces pues yo estaba durmiendo con mi esposo, me quedé como dormida entonces yo sentí como si me hubiera salido el alma del cuerpo y llegué a la pieza donde estaba durmiendo mi mamá y entonces yo la jalé de la mano y cuando ella llegó ahí donde yo estaba yo sentí otra vez que ¡pum! como si me hubiera entrado el alma del cuerpo y de ahí ya no pude seguir durmiendo, no dormía. Yo no dormía en la noche, no dormía nada, nada. Después tuve otra pesadilla que estaba con mi hermano y que me estaba desvaneciendo. Y yo le decía, "No, no me dejes morir, no me dejes morir", le decía a él. Y me desperté y tampoco no, es que no dormía prácticamente. Toda la noche me la pasaba en vela, en vela, en vela, pensando, pensando que pues no sé si lo mío es temor a morirme o estoy psicoseado, estoy, me voy a volver loca, no sé, pero ha sido hace tres meses, no sé qué, prácticamente dormir, dormir, dormir, porque uh -huh. tengo muchas sensaciones, me da mucho miedo. En el momento, pues vivo en, en una casa con mi esposo, pero ni me estoy quedando en mi casa. Tengo que estar acompañada todo el tiempo porque pues, esa es la sensación mía. Todo el tiempo tengo que estar acompañada no podía salir a la calle sola, ni montarme a los transportes públicos porque me da mucho miedo. O sea, como a los lugares encerrados, me da mucho miedo estar ahí como ahí encerrada. El miedo que tienes es a, que, a tener una crisis de ansiedad. Sí, yo creo. Y todavía sí. me da lo mismo. Lo único que yo pienso es salir corriendo. Salir y salir corriendo. No sé. Y pues... La verdad no sé ya qué, a dónde ocurrir porque me han hecho exámenes de azúcar, de sangre, de todo me han hecho y todo me sale bien. Y ya no sé qué hacer. ¿Cuál es la, la razón de que, de que pienses que la ansiedad te puede matar? Que me un ataque al corazón o que esté para ahí, pum. ¿Sí? Porque a veces yo siento que el corazón como que me hace pum y vuelve. Y, vuelve, y me toco los signos vitales y pues tan normal. Pero no sé. Y esa sensación y bien, te hace pensar que te puedes morir. ¿Es así? Sí, señor. Uh -huh. Sí, pop. eso es lo que me hace pensar. Que me puedo bueno, morir. Los médicos te han planteado eh, algo vinculado relacionando tus sensaciones con algo peligroso. Te han dicho que esas sensaciones podrían ser peligrosas. Te lo digo no. porque ese, ese, esa explicación yo la he escuchado en consulta muchas veces y todos mis pacientes decían, es que tengo miedo a morirme por estas sensaciones. Pero la ansiedad realmente no mata. La ansiedad no, mmm, no, no provoca ataques al corazón. Si la ansiedad provocara ataques al corazón, mira, piensa en alguna situación... En donde la gente habitualmente tenga ansiedad, ¿se te ocurre alguna situación en donde la gente tenga ansiedad? No. Por ejemplo, uh -huh. en, en, en exámenes, ¿no? En, en exámenes en los ah, estudios. ¿vale? Entrevistas de Ajá. trabajo también, pues. Le Correcto. Eso es en entrevistas de trabajo. Si la ansiedad matara, las entrevistas de trabajo estarían prohibidas por ley. Ah, sí, señor. Y los exámenes estarían prohibidos por ley. Porque, se, porque haría que la gente se ponga ansiosa y muera de esa ansiedad. Pero la gente no, no muere en las entrevistas de trabajo y no muere en los exámenes tampoco. Ah, sí, señor. Y pues ya es eh, como el lunes empecé a ver sus videos y el primero que me vi, entonces, no sé, el muchacho explicaba lo que es. él sentía y todo lo que él sentía me, me pasaba a mí. Entonces yo dije, no, lo mío es, tiene, es ansiedad y ataque de pánico. Es ansiedad, ataque, pánico, porque todo lo que él dice ahí me, me pasó a mí. Todo me pasó a mí. Entonces yo dije, no, voy a ponerme en contacto con, a ver si me pueden ayudar. Porque la verdad, una doctora sí me dijo que lo mío era ataque, pánico y ansiedad. Y otro me dijo que lo mío eran de los nervios, porque me había quedado encerrada. Pero no fue mucho lo que yo me quedé encerrada. ¿Tú tuviste algún signo de ansiedad antes de, de ese día en el que te quedaste encerrada? en el Bueno, no. No, no fue mucho, fueron dos segundos o tres segundos por lo que entiendo Sí, ¿no? yo creo, sí, no fue mucho lo que yo creo Digamos por ahí, sí, yo creo que unos cinco segundos que me haya quedado encerrada uh -huh. Y pues, yo no asociaba, o sea, de haberme quedado encerrada en el ascensor No lo asociaba con la última vez que me pasó en el transporte público Y ya después asociándolo, te dije, no, sí, es lo mismo pues uno lo primero que yo dije no cuando me pasó la segunda vez yo dije no me estoy muriendo dije yo así porque me puse palia fría te dije no me estoy muriendo dije yo y entonces uh -huh. y ya todo lo que me ha pasado a lo largo de, de los últimos meses ha pasado alguna cosa dramática en tu vida o algún trauma importante alguna situación emocionalmente impactante, el fallecimiento de alguien muy cercano, de algún vecino, de alguien que quieras, o alguien ha enfermado de manera muy grave. Te lo pregunto porque en algunas, en algunas personas que han tenido unas reacciones parecidas, eh, esas personas habían tenido o bien situaciones muy dramáticas en la infancia, de abandono, por ejemplo, o de situaciones muy duras o abusos, o bien, recientemente habían tenido fallecimientos de alguien cercano. Entonces, no sé si es tu caso. No, pero hace como unos siete años se murió un tío. Pero no sé si eso esté asociado con lo que me esté pasando ahora. Pero hace siete años. Uh -huh. No sé, pues cuando yo estaba como joven, bueno, cuando estaba joven en la adolescencia, pues una vez un tipo intentó pues, abusar de mí, pero... Me, una autora también me dijo lo mismo, que pronto era ese recuerdo que me estaba volviendo. No sé si de pronto sea también eso. En los días o semanas de antes de esa situación del ascensor, o ese mismo día de esa situación del ascensor, ¿tuviste algún tipo de recuerdo relacionado con ese abuso? No, la verdad no, no me acordaba de eso, sino cuando la autora me, pues le preguntó a mi mamá que si de pronto yo he tenido y entonces se me vino a la cabeza eso, y a ella también, uh -huh. no, no había tenido así recuerdo de eso. Uh -huh. ¿Y cómo lo has venido tratando eso? Porque dices que has ido a médicos, no sé si te han dado fármacos, si has empezado algún tipo de terapia psicológica. No, no, nada de psicología, apenas me, a esa semana fue que me remitieron porque estoy haciendo unas terapias porque... La verdad, es que me siento muy tensionada, estresada por todo lo que me ha pasado y me remitieron a, a una psicóloga, pero no he empezado terapias todavía. Nada de eso uh -huh. todavía. ¿Y qué cosas haces hoy en día que te hagan sentirte mejor? Oro, leo la Biblia, eso me escucho prédicas así, leo oraciones, eso me calma. Pero hay momentos a otro que yo siento que ya hasta ahí llegué. Al menos ayer me levanté, me bañé, desayuné de un momento a otro, estaba en el baño y sentí que ya, hasta ahí llegué. Y me puse triste porque eso me pone triste, pensativa, mal. Y esta, pues, esta mañana pues, tuve también como la misma sensación que me estaba bañando y sentí como si el corazón que me hubiera parado. Y me asusté y salí corriendo del baño. Y pues me tocaba salir a la calle a las terapia y no quería ni salir porque yo dije de pronto, si me voy me pasó algo, si estoy aquí me pasa algo, si voy para allá me pasa algo. Entonces la verdad ya no sé ni qué hacer, dónde estar, cómo hacer. ¿Has practicado algún ejercicio de relajación que te pueda ayudar a disminuir esa ansiedad? No, la verdad no. No he practicado, sino como le digo, viendo sus, sus videos que... Yo he dicho, bueno, esto, esto le sirve a la señora, esto le sirve al caballero, esto de pronto me puede servir a mí, voy a ponerlo en práctica. Uh -huh. no. La verdad no he practicado ninguno. Quizás de lo más importante que tengas que, que llevar a cabo es, es centrarte en la idea de que no te vas a morir de eso. El pensamiento que tiene la mayor parte de la gente es me voy a morir de un ataque al corazón o de un infarto, el corazón se me va a parar pero eso es una mentira que te dice tu cerebro, que te asusta, que te hace sentir pánico y no te vas a morir de, de ansiedad, ni te vas a morir de un ataque al corazón, ni te vas a morir de, de eso que, te, que temes ahora. Te lo digo porque yo a lo largo de estos 20 años he visto a cientos y cientos de personas en la consulta de psicología, cientos y cientos y cientos de personas como tú, como tú, en el sentido de que todos tenían exactamente esa frase como miedo. Tengo miedo a morirme, tengo miedo a que se me pare el corazón. Y durante estos 20 años yo he sido, seguido en contacto con muchísimos de ellos y ninguno de ellos se ha, se ha muerto de un ataque al corazón. Ninguno. Hay gente que hoy en día es futbolista, hay gente que son porteros de discoteca, hay gente que son azafatas en, en vuelos. Hay gente que trabaja de jardineros, gente que trabaja de taxistas y los veo en Valencia, en la ciudad en la que vivo de vez en cuando y ninguno de ellos se ha muerto después de 20 años y todos cuando llegaban a consulta tenían el mismo pensamiento tengo miedo a morirme, es una forma en la que tu cerebro te está tratando de engañar y cada vez que dejas de hacer cosas porque le crees, estás dejando que gane terreno cada vez que dices no voy a ir a este centro comercial no voy a subir en ascensor, no voy a ir en transporte público, no voy a salir de casa sola porque me puedo morir. Lo que estás diciéndole es, te creo y voy a hacer lo que me dices porque te creo. Y cada vez sí. que crees ese pensamiento, ese pensamiento se hace más fuerte y más grande y garantiza que va a seguir ahí. Y sí, eso dice mi esposo, que, que haga otras cosas, que piense en otras cosas. Sí, pues ya salgo a la calle sola la verdad, sí, ya salgo a la calle sola porque yo digo, no me puedo dejar dominar tampoco el pensamiento. Salgo a la Exacto. calle sola, pues ya también duermo sola, a veces, algunas veces duermo sola porque no todas las veces. Y uh -huh. pues, a veces estoy sola en la casa porque tampoco ni eso lo podía hacer. ahora me quedo sola en la casa, ya estoy soltando más, ya estoy volviendo como, digamos, a mi vida cotidiana de antes. Porque uh -huh. digo, no puedo dejar que me gane, no puedo dejar porque si le doy terreno más de lo que él me ha ganado, ahí sí de verdad me voy a morir. Eso es. Esa es la línea que debes llevar. El, el asumir que son sensaciones físicas lo que vas a tener, lo que vas a seguir teniendo. Porque las sensaciones físicas tardan a veces varios meses en, en dejar de aparecer de esa manera intensa. A veces hay algunos pacientes que se encuentran bien del todo pero siguen teniendo esas sensaciones físicas de vez en cuando. Cuando me refiero a sensaciones físicas, me refiero a que de vez en cuando puedes notar una opresión en el pecho, como sensación de falta de aire, o sensación de que el corazón se te para, o sensación de que el corazón va fuerte, o sensación de sudoración o de calor. Esas sensaciones físicas pueden seguir ahí, pero no, no son peligrosas. Entonces, el único problema es cuando piensas que algo que no lo es, sí que es peligroso. Ese es el problema, el pensar que es peligroso. Entonces, en, te encontrarás cada vez mejor cuando notes taquicardia y digas bienvenida taquicardia. No te tengo miedo, te puedes quedar todo el tiempo que quieras. Sé que simplemente es el corazón yendo un poco más rápido, sé que, es, que el corazón golpea más fuerte. Es una sensación desagradable. Yo, por ejemplo, en algunas ocasiones, no sé si te ha pasado alguna vez de tener el, el párpado del ojo que te hace pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, ah, ¿vale? sí, te, sí. que te tiembla. Pues Ajá. es una sensación súper desagradable. Vale. Y cuando yo lo he tenido, que el párpado, no sé por qué viene, no sé si es por estrés o por cansancio, por falta de sueño, nunca me he molestado en saber de dónde viene ese, esa sensación del párpado que tiembla. Yo creo que la gente que nos está viendo en directo seguramente os ha pasado alguna vez. Si os ha pasado, ponedmelo en el chat y luego os leo. ¿eh? ¿Qué pasaría sí. si, si yo pienso que esta sensación del párpado significa... Que me estoy quedando ciego, por ejemplo. Tendría una sensación de miedo grandísima. Entonces tendría eh, la sensación del párpado y además el miedo. ¿Qué es peligroso de esas dos cosas? Lo único que es peligroso de esas dos cosas es el miedo. Porque me hace no salir de casa, porque me hace creerme cosas que son mentiras. Entonces lo adecuado cuando te da esa sensación en el párpado que parpadea, es decir, mira, es una sensación incómoda, es una sensación desagradable, pero no se va a quedar ahí toda la vida. Se va a quedar ahí a lo mejor 15 minutos y ya está. Porque te pregunto una cosa. Cuando has tenido esa sensación, ¿en alguna ocasión ha durado esa sensación de ansiedad más de media hora? Intensa. No, la verdad no. Nunca ha durado más de media hora, ¿no? Que suele durar quizás 10 minutos o algo así, 15 minutos, puede ser. Sí. Me pongo a pensar en otra cosa y se va. O me pongo a hacer cualquier cosa y se va. Pero antes sí, me, a veces me pasaba todo el día, todo el día. Todo el día me lo pasaba acostada. No quería ni pararme de la cama. No quería ni asomarme ni a la ventana, porque si me asomo a la ventana, ahí estoy. Entonces, hmm. ahora sí no dura mucho. Vale, pues justo a eso me refiero. Es, son sensaciones cortas. Lo que te durará todo el día es el, el agobio, el miedo, pero seguramente sí. no la taquicardia. No notas taquicardia todo el día o no notas que se te para el corazón todo el día, pero sí que notas no. miedo todo el día. Por eso te digo sí. que lo peligroso, entre lo que te pasa, lo peligroso no es la sensación física. Te empezarás a encontrar mucho mejor y la gente que nos está viendo, si le sucede lo mismo, os empezaréis a encontrar mucho mejor cuando notéis exactamente esa misma sensación que has notado y le digas a esa sensación bienvenida seas quédate todo el tiempo que quieras porque ahora sé que no eres peligrosa es desagradable pero esto no me va a llevar ni a morirme ni a un... simplemente... Al igual que la sensación del, del ojo, pues a estar un ratito incómodo. ¿Alguna vez se te han dormido las piernas cuando estabas sentada mucho rato y con las piernas cruzadas? ¿Alguna vez te has puesto de pie y has notado que una pierna no te no te aguantaba el peso porque se te había quedado como dormida? Y al, al sí. pisar has dicho, está. La otra vez estaba durmiendo y un brazo, el brazo derecho se me durmió y yo me levanté asustada gritando, auxilio, auxilio, y mi esposo me cogió y que para dónde iba y pues como las sensaciones de miedo y el brazo se me puso como una piedra y hace como unos 15 días estaba durmiendo y yo sentí que el cerebro se me estaba como durmiendo y pues me, también me levanté asustada y yo auxilio, auxilio, y también me ha pasado varias, el que estaba durmiendo y yo sentí que abrieron la puerta y el cuerpo me puso pesado y el cerebro me empezó como a dormir. Y yo dije no, y cuando dije no me pude mover. No sé si también sea lo mismo, la misma sensación pues de que pienso que me voy a morir. Entonces yo creo que todo eso es de lo mismo. Claro. Empezaste a tenerle miedo probablemente a... A las sensaciones de tu cuerpo y con las sensaciones de tu cuerpo predicen para ti pues eso que va pa, que vas a, a morirte pues porque a lo mejor yo mucha gente se siente esa cosa en el brazo cuando está tumbado sobre sobre el brazo mientras duerme y luego te despiertas y notas un dolor en el brazo y que el brazo no se mueve con normalidad y mucha gente pasa por eso y dice ostras es que tengo tengo miedo no de que de esto pero enseguida se da cuenta que es una sensación que le ha pasado muchas veces en su vida y que al cabo de dos o tres minutos, hacer así con el brazo, la sensación desaparece. Lo que creo que te ha ido sucediendo a ti es que has empezado a generar miedos a las sensaciones de tu cuerpo. Casi a cualquiera. Has empezado por tu corazón, pero luego has pasado a, a otras sensaciones. ¿Es así? Sí. Y sí, ya el celebro, porque como estoy sufriendo dolor de cabeza tan fuerte, entonces digo, no, me va a dar un derrame, Me va a tal cosa, me va a tal cosa. Yo creo que lo mío más es el miedo a las sensaciones que me da en el cuerpo. Eso no es. Tanto ya, no tanto ya la ansiedad sino el al miedo. Hmm. Lo que tienes que trabajar es justo eso, es el, es el miedo. No tanto las sensaciones, porque es verdad que hay técnicas de relajación. Yo hablo de mucho de, de técnicas de relajación en este canal. Pero las técnicas de relajación lo que hacen es desactivar las sensaciones físicas desactivar la sensación de ansiedad o desactivar la sensación de taquicardia. Es como una forma de relajarte para que el cuerpo no tenga sensaciones, porque tienes las, las sensaciones asociadas a muerte. ¿Eh? Cuando tengo sensaciones es porque me voy a morir. Entonces una sí. forma de trabajar esto es reducir las sensaciones a través de técnicas de relajación como las que podéis encontrar en el canal. Pero una manera más eficaz, o yo diría complementaria, es permitir que las sensaciones vengan. Aceptarla. Y ya no solo eso, sino ponerte en situaciones que evitas para que las sensaciones vengan en esas situaciones. Por ejemplo, ir a, en transporte público y decir, a ver, sensación, ven, ya estoy en transporte público. Que venga la taquicardia, que voy a sentir la taquicardia. Voy a experimentarla y voy a pensar cuando venga la taquicardia que no me voy a morir, que estoy bien de salud. Que es simplemente una reacción física que aparece más intensa cuando tengo miedo, pero no es peligrosa y no me va a matar. Sí, eso es lo que tengo que hacer porque si no, pues me voy a volver loca. Muy bien, eso es. Háblame de, de tu familia, del entorno. ¿Te, ¿Te apoyan, te entienden, te comprenden? Sí sí claro si no fuera sido por ellos yo creo que hasta ahora pues no sé dónde estaría de pronto loca pero sobre uh -huh. todo mi mamá y mi esposo ellos fueron mi mayor apoyo en esta situación uh -huh. todo el momento estuvieron conmigo ahí no me dejaron sola Ellos fueron ni todo mejor dicho muy bien Juliana, pues tenemos que ir cerrando la entrevista por hoy. Te agradezco muchísimo que hayas compartido tu testimonio, que te hayas puesto en contacto conmigo para hablarme de, de lo que sientes, que, que me hayas escrito, diciéndome, oye, Fernando, que me apetece compartir mi testimonio de ataques de pánico y ansiedad contigo y, y lo has explicado fenomenal. Y de verdad que deseo que te vaya muy, muy bien, que te recuperes pronto y que pronto te olvides de, de esto y que pertenezca al pasado. Muchas gracias por tu tiempo, Juliana. A usted, gracias. Que tengas una buena tarde. Hasta luego. Bye, bye. Y muchas gracias también a toda la gente que habéis seguido la entrevista en directo, en la que hemos hablado de ansiedad, hemos hablado de ataques de pánico y, o de crisis de angustia, que se llama en alguna ocasión. Como habéis visto durante la entrevista, la mayor parte de las personas que tienen crisis de ansiedad empiezan a generar un miedo constante, sobre todo cuando ya se ha convertido en un trastorno, en un problema, empiezan a generar un miedo constante, a volver a pasar por esas crisis de ansiedad porque tienen una asociación directa entre la ansiedad y la muerte. Eh, su pensamiento les hace, les engaña y les hace pensar que por tener ansiedad pues, se van a morir. Y esto es un, un grandísimo error. Es un error... El pensar que poner, tener ansiedad uno va a fallecer o le va a dar un infarto o le va a dar un ataque al corazón. La realidad, lo que sí es cierto, es que la ansiedad es desagradable y punto, ¿vale? y punto. Es muy desagradable a veces y punto. Es muy desagradable porque tienes una parte de tu cuerpo, que puede ser por ejemplo el corazón, que de repente, sin más ni más, sin ningún motivo, pues empieza a ir muy rápido y... Y empieza a, pues, a, a, a golpear con fuerza como si estuvieses corriendo una, una carrera, como si estuvieses subiendo unas escaleras a toda, a toda velocidad, como si estuvieses yendo en bicicleta por una montaña a toda velocidad. Tu corazón actúa de esa manera a pesar de que tu cuerpo pues, está tranquilo, está sentado, me refiero. o A lo mejor estás de pie, pero, pero no hay nada que, que haga requerir a tu corazón que vaya tan rápido. La realidad es que muchas de las reacciones que tiene el cuerpo en las personas es esta y nos deberían de enseñar desde pequeños que, la, que el cuerpo funciona así, que hay veces en donde el corazón va rápido, pues por precisamente para llevar sangre a los músculos cuando estás corriendo una carrera o cuando eh, tienes, llegas tarde a una reunión y tienes que ir a toda velocidad para no llegar tan tarde, y hay otras veces en donde el corazón va rápido simplemente porque sí. Es que de, desde pequeñitos aprendemos que el cuerpo está alterado cuando hay una razón externa que lo altere. Y eso, a poco que veáis este canal que estáis viendo ahora, os vais a dar cuenta de que no, no siempre así. Hay veces en donde el cuerpo se altera, pues simplemente porque se altera, sin ningún motivo externo. Hay veces que es por algún pensamiento que te pasa, hay veces que es por, por algún miedo que te pasa pero no tiene por qué aparecer nada externo que justifique esa taquicardia. Y, y si lo vemos así, entenderemos que esas sensaciones corporales no son peligrosas y nos libraremos de lo peor que tienen las crisis de ansiedad, que es el miedo al, a la ansiedad, el miedo a las sensaciones físicas de ansiedad. Bueno, os voy dejando... Eh, o vamos cerrando esta entrevista, no, no, realmente no os dejo, sino que cerramos esta entrevista para dar comienzo en tres minutos a otra nueva entrevista en donde vamos a hablar de trastorno límite de personalidad. Eh, estamos ya preparándolo todo, empezamos en tres minutos, entonces os invito a quedaros en el canal. Si no te has suscrito y le has dado a la campanilla del canal de YouTube, te invito a suscribirte y a darle a la campanilla del canal de YouTube porque eso va a hacer que los siguientes directos que arrancamos, el próximo será dentro de tres minutos, pues que te salte un aviso y tú puedes entrar en el directo y participar en el chat. Como, como nos está diciendo, por ejemplo, Natalia, como nos está saludando María, como nos está diciendo Félix, como nos está diciendo María José, hay mucha gente en directo, pues os invitamos a suscribiros al canal y darle a la campanilla y así el dispositivo que utilizas te avisa de cuando comenzamos el nuevo directo en unos minutitos. Muchas gracias por estar como siempre.